Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Jugador de Santos reconoce acercamientos con equipos europeos. Eduardo Aquirre, jugador de Santos Laguna, no le cierra las puertas a algún equipo grande de la Liga MX, sin embargo, tiene el sueño de jugar en Europa, por lo que ya ha habido acercamientos, pero aún nada concreto para dar el salto al fútbol del viejo continente, yo no le cierro las puertas a ningún equipo en la liga no quiero tampoco terminar mal yo apoyaba a las chivas porque mi ídolo era Osvaldo Sánchez y me gustaría jugar en Europa, la verdad una meta que tengo es jugar en Europa algo así concreto no, pero si sí ha habido acercamientos esperemos que salga algo y si no es en este torneo que sea en el siguiente indicó en entrevista con Pasión W el mudo Aguirre Aguirre fue uno de los jugadores que integraron el equipo olímpico que representó a México en Tokio 2020 y pasó un momento difícil al fallar un penalti en el torneo, algo que le cayó de peso, pero supo superar con el paso del tiempo. Yo me sentía un especialista en los penales en el proceso con el profe Jimmy Lozano, me tocó tirarlos en Toulon, los metía, me ganaron un poco los nervios, nunca había tirado en una instancia así, me puse muy triste y era mi cumpleaños, así que la pasé muy triste unos días después, lo tomé como aprendizaje, aseguró. El mudo Akirre se ha convertido en un jugador importante en Santos Laguna y ya probó su valía en selección mexicana.